Cómo hacer tu currículum con Canva Hola, ¿qué tal te va la vida? Gracias por estar aquí. Hoy vemos los pasos que debes seguir para hacer tu currículum vital con la ayuda de la aplicación Canva. Te ofrecemos una explicación clara y sencilla para preparar tu currículum en unos minutos y de modo gratuito. Si tienes alguna duda, escribe en los comentarios y te contestamos rápido. Comenzamos. Un currículum vitae es una herramienta imprescindible para los profesionales que se dedican a la selección y contratación de personal para las empresas. Por lo tanto, si aspiras a conseguir un empleo, debes preparar tu currículum y tenerlo siempre actualizado. Tu CV es un resumen muy claro de tu formación y experiencia, personalizado con tu fotografía y tu información de contacto. Te sirve para presentarte y resaltar los datos más importantes, tus puntos fuertes. Un buen currículo se prepara en función del puesto de trabajo al que te presentes, teniendo en cuenta también las características de la empresa que ofrece el empleo. El principal objetivo del CV es conseguir una entrevista con la persona encargada de la selección. Un currículo académico incluye información relevante sobre tu formación y experiencia laboral. Para preparar tu currículum con Canva, el primer paso es recopilar toda la información que vas a necesitar. Te aconsejo que abras un documento en Google Docs para incluir estos datos. Es habitual presentar la información de modo cronológico inverso. Comenzando primero por lo más reciente, porque es lo que más interesa a la empresa que quiera contar contigo. En tu carpeta tienes que tener esta información. Datos personales. Nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Busca una fotografía tuya que sea reciente, con un formato similar al tamaño carne, y guárdala también en docs para añadirla al currículum. Formación académica, estudios realizados, indicando fechas y el centro académico. También puedes incluir formación complementaria, cursos y seminarios que ayudan a definir tu nivel de formación. Experiencia profesional contratos, prácticas y colaboraciones profesionales, remuneradas o no. Debes concretar fechas, empresas y las tareas que realizabas en cada una. Idiomas. Especifica el nivel y acredita la titulación, si dispones de ella. Informática, sistemas operativos, diseño gráfico, internet o aplicaciones profesionales. También puedes añadir otros datos de interés, como tu disponibilidad o si tienes carné de conducir. Además del currículum, es habitual adjuntar una carta de presentación en la que el aspirante al puesto de trabajo explica los motivos por los que solicita ese empleo, señalando sus cualidades como candidato adecuado. Es conveniente no repetir lo mismo que en el currículum. No utilices frases largas y cuida la ortografía. Si no tienes experiencia, esta carta de presentación puedes plantearla como una carta de motivación. Es decir, puedes darle un toque más informal, destacando los aspectos relacionados con tu enorme actitud, y tu tremendo interés en acceder a ese puesto de trabajo. Escribe esta carta y guárdala también en tu carpeta de Google Docs. Aquí en Canva verás que la mayoría de las plantillas incorporan también un formato para la carta de presentación. De este modo puedes personalizar el contenido, manteniendo el aspecto y el estilo del CV. Pasamos a la parte práctica. Para crear tu currículum, el primer paso es registrarte gratuitamente en la aplicación. Entra en Canva.com desde tu ordenador y regístrate con tu correo, tu perfil de Google o Facebook. También puedes usar la app de Canva en tu móvil. Para crear tu CV puedes comenzar eligiendo la plantilla que más te guste, para personalizarla después con tus datos. En el menú superior verás la pestaña plantillas, y en el apartado Uso personal selecciona la opción currículums Busca una plantilla adecuada. Tienes disponibles cientos de plantillas de currículum, modernas, simples, creativo, minimalista o colorido, entre otros estilos. La mayoría de las opciones son gratuitas, pero también puedes elegir una plantilla de pago, porque después solo tienes que cambiar la fotografía para poder usar ese diseño gratis. Si pulsas sobre un diseño, tienes una ventana ampliada con el contenido de cada página del CV, así como los colores y la tipografía que utiliza esa plantilla. Muchas plantillas incluyen la carta de presentación en la segunda página y puedes ver los detalles antes de comenzar a personalizarla. Una vez has elegido la plantilla, arriba a la derecha verás la opción Personaliza esta plantilla. Al pulsar, se abre el modo de edición de Canva. Y se activan las opciones para personalizar ese diseño, cambiar colores, tipografías o cualquier otro elemento gráfico que incorpore la plantilla. Con el editor puedes cambiar la fotografía, el fondo, añadir marcos o modificar el esquema de colores. Las opciones son infinitas y no necesitas saber nada de diseño. Para crear tu CV simplemente tienes que ir probando hasta que veas el resultado que parezca adecuado. Tienes la opción de añadir páginas en blanco, duplicar la página que estés editando e incluso puedes copiar el contenido de otra página, en otra plantilla, y añadirlo al CV que estás editando ahora. Si necesitas solucionar dudas específicas, Canva tiene un centro de soporte muy completo, con instrucciones muy claras para aprender a realizar los cambios en cualquier diseño. También puedes ver los tutoriales que comparte en su web, explicando las funciones de la aplicación. Canva es una aplicación muy intuitiva y fácil de usar, y te permite preparar el currículum en solo unos minutos. Llegamos al último paso, una vez finalizado el diseño de tu nuevo currículum. Ahora vamos a descargar el documento en formato PDF. Pulsa sobre Descargar para obtener el fichero. Esta versión digital de tu CV te servirá para guardarlo y compartirlo online. También tienes la opción de solicitar copias impresas con Canva Print. Puedes recibir el currículum en tu domicilio, con papel de alta calidad. Como tercera alternativa, puedes guardar tu diseño como un archivo de imagen, con formato JPG o PNG. El diseño que has utilizado se guarda en tu perfil de usuario Canva y puedes volver a editarlo y actualizarlo cuando quieras, creando copias o versiones diferentes. Para finalizar, un breve repaso a las reglas básicas que debes respetar al preparar tu CV. Destaca claramente tus aptitudes. No elijas un diseño que desvirtúe el contenido. Tu fotografía debe ser reciente y tamaño carne. No utilices más de dos páginas. Personaliza el CV en función del puesto de trabajo al que quieres optar. Piensa en la persona que leerá el currículum y en qué contestó lo hará.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 También te invitamos a visitar nuestro blog y de las con tutoriales y guías prácticas para actualizar tus conocimientos digitales. Gracias por estar aquí.